¿Quién con su poder el mar abrió? ¿Quién, quién, quién como Jehová? ¿Quién con su poder el mar abrió? Oirán las naciones lo que hizo. La gente hablará de sus prodigios. El pueblo alabará, con pandero danzará Y dirán quién, quién como Jehová Y dirán quién, quién como Jehová Cantaré a Jehová por siempre Su diestra es todo poder Por siempre Su diestra es todo poder Mi Padre es Dios Y yo lo exalto Mi Padre es Dios Y le exaltaré Mi Padre es Dios Y yo lo exalto mi padre es Dios y le exaltaré. ¿Quién, quién, quién como Jehová? Quien con su poder el mar abrió? ¿Quién, quién, quién como Jehová? Quien con su poder el mar abrió? la nación de lo que hizo la gente hablará de sus prodigios todo el pueblo alabará con pandero danzará y dirán quién quién como jehová y dirán quién quién como jehová Jehová por siempre Su diestra es todo poder Cantaré a Jehová por siempre Su diestra es todo poder Mi Padre es Dios Y yo lo exalto Mi Padre es Dios exaltaré mi padre es Dios y yo lo exalto mi padre es Dios y le exaltaré fuertes los aplausos para el Señor Jesús Gloria a Dios, Aleluya